Cómo, ¿Cómo iniciaste en el doblaje? Eso me causa mucha curiosidad. Este, yendo a los estudios de, de doblaje, yo llegué al DF eh, para hacer publicidad. Bueno, la opción de publicidad, tomar un curso y entonces allí en el curso me dijeron, ¿no ya haces doblaje? Y dije, pues no, no, no sé, ¿no? Entonces me explicaron que cuando quieres empezar te tienes que ir a los estudios Ajá. a reportar y saludar a los directores y, y como pues, hacerte presente, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eso fue lo que... Lo que hice. O sí, sea, fue y, decisión y propia. Sí, claro. Perfecto. ¿Tu primera línea importante, si la recuerdas, o tu primer personaje importante. el mm, primer personaje, sí, es importante. este, importante, mmm, si mal no recuerdo, probablemente hubiera sido, este, Pierce Brosnan haciendo a James Bond. Caballero blanco a Torre Blanca. He evacuado el área. Pregunte al almirante dónde quiere que le entregue sus bombas. Entonces, sí está como chingón no nada más oye y qué es el, ¿cuál es el personaje que más quieres que en verdad te guste que digas wow lo disfruto tanto hacerlo yo creo que eh, más que personaje es el actor es Robert Downey se me hace un, una persona encantadora y además fuera de el, encantadora fuera del, del de las pelis su forma de ser y de trabajar y de atender a la gente y todo el rollo me parece sensacional. Entonces me da, me da mucho gusto. Ah, hablando de eso, por ejemplo, para mí es lo personal el que haces en lo que el agua se llevó. Ah, claro. Dios, ese Roddy. me encanta. Roddy me encanta. Rodi ¿no? es súper lindo, sí, really? claro. ¡No! ¡Caballones! Ah, no. -tons. quiere arroz frito o vapor? Uh, ¡Frito! ¡No! ¡Espere! Que si quiere Wonton o no. no. Cancele la orden. Entonces, el, el que te quede esa sensación padre a ti, por haberlo visto en español y que la actuación en español te, te haya gustado, a mí me da mucha satisfacción. Eh, desafortunadamente, pues ya no hay más rodis, ¿no? Nada más hay uno y este, una, una sola peli. Pero sí, o sea, con cada personaje lo que trato es de, de hacerlo lo mejor posible, de apegarme lo más a la eh, actuación original, pues para que tenga el mismo impacto, ¿no? Que la original. ¿Pero ¿Te gustaría ser, si no fueras, pues, en Iron Man? En la Uno de mis favoritos que ta también era un superhéroe así medio me menor era Birdman. Sí, ya he trabajado así. Bueno, ¿quieres algo caliente para tomar? Tocó hacerlo en, en el Adult Swim de, de Cartoon. Ese, ese me, me fascinó. Batman, por supuesto, me gusta. Batman lo he hecho en los videojuegos en Arkham Knight y Arkham Origins. Fuiste tú desde el principio Contrataste a los asesinos Y llevaste a cabo la operación de Saiones Y eso está muy padre Y también en Lego, en la peli de Lego Este, me tocó hacer a, a, a Batman Entonces, esos me gustan Superman Pues allá vamos <risa> Pero Batman sí Batman yo creo que es, es uno de, de los este, superhéroes que, De los que sí eres fan entonces, tú dinos qué opinas de Civil War. Sabemos que no podemos hablar con mucho de la película. Que Se las puedo contar ir, entera, ¿eh? No, si gracias, No queremos spoilers. Ni Ajá. siquiera yo los quiero. Entonces, solo dinos tú, qué, ¿cómo ves esta película? Eh, me parece eh, interesante, obviamente, si estás siguiendo la lógica de, de, de cómic, eh, es, es muy, muy eh, aceptable, ¿no? O sea... A mí luego de repente los golpes de pecho de los superhéroes se me hacen como raros. Ahí sí siento que Batman y Superman le comieron el mandado en el tema a, a Civil War. Pero la ejecución definitivamente es otra, este, la de Civil War, porque los bandos s -s -s -s sí tienen como más eh, peso o sustento en, en, en lo que están defendiendo. Entonces, eh, está padre siempre y cuando compres la premisa, eh, está bien. Ya, ya es este, disfrutaba la película. Pero si no, te puedes poner a debatir desde el segundo 20 hasta el final de la peli y ya no la disfrutaste. Entonces, está está bien, está padre. Eh, otra, es básicamente un Avengers. No no es Capitán América solito. Sí, claro. O sea, sale todo mundo ahí y además las presentaciones de, de Spider-Man y, y otros personajes. Mac Entonces, Avengers. exacto. Y, y. No, llegan como todos estos personajes para hacerlos los los lados, los equipos, de que lados, los que dudan primero de uno y luego se van del otro, entonces se vuelve muy interesante. ¿Y tú cómo ves a Iron Man en Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Pues definitivamente es el lado sensato, ¿no? Es, es, es, ¿Es el, el lado, lado sensato. Hay, hay una... O sea, con, con uno solo, ya lo han visto en los pósters y todo, o sea, no hay mucho secreto. Esos son los equipos que, que se forman al final. Pero si tienes a visión de tu lado, que es el ser más inteligente del universo y está de tu lado, pues entonces... <risa> ya, ya. Píralo. Pues, o sea, que discutes. Sí, que discutes. Y, eh, eh, y está de este lado, ¿no? Si estuviera del otro lado, sería, pues, oye, lo voy a pensar, pero está del lado de, de Iron Man, ¿no? Ya. Fin de la discusión. Exacto. O sea, Cierre. entonces no hay nada que discutir. Es Iron Man, aunque, aunque no fuera la voz de Robert Downey Jr. Ahí sí, quién quien sabe. <risa> no, pero eh, sí, o sea, sí, sí me parece... Eh, padre que haga recelado lado el, el, el Iron Man. Obviamente al final los dos quieren defender sí, la, claro, las causas y, y lo hicieron y lo han hecho, pero una cosa es oye, pues sí, vivimos en un planeta en donde este, hay leyes, ¿por qué nosotros no vamos a, a vivir con leyes? O sea, si no pareceríamos este, precisamente cualquier persona que hace lo que se le pega a su regalada gana. Y si yo te dijera que en el cómic realmente Iron Man lo tan bueno como lo vimos en Civil War? Iron Man realmente nada más es bueno porque lo hace Robert Downey. <risa> <risa> si no es más superhéroe, no, ¿cómo? no No, no, no. Lo que pasa es que tampoco era un gran superhéroe en el pasado Iron Man. O sea, yo creo que eh, es la magia de, de Avengers y de Robert Downey Jr. haber hecho tan grande a un superhéroe que realmente era... Mediano. O sea, los grandes no grandes eran Batman, Rey. Superman, este, Capitán América, Hulk, los cuatro fantásticos incluso, ¿no? Pero Iron Man este, no era así como el superhéroe. Entonces, por eso es que le atribuyo a Robert Downey que, que Iron todo. Man es lo que es por, por él. ¿Y a dónde crees que va el mundo cinematográfico de los cómics? O sea, Hacía mucha más chamba. <risa> este Creo que mmm, llegó tarde DC al, al a la jugada. A la jugada este... Yo me imagino que en algún momento ya nos va a empalagar a todos este, tanto, tanto, tanto, tanto cómic, pero por lo visto... Está funcionando ajá, bastante bien. Está funcionando bastante bien, entonces... Unos añitos más, supongo, este... No sé, depende de lo que hagan, no sé, sea, yo creo que Batman contra Superman no fue lo que, que es nadie lo esperaba. Ajá, no no creo que alguien ¡Uy! Ya se armó, ¡qué padre! Este... <risa> Fue como, bueno, pues ok, ya es el principio, a ver qué pasa. Y por el otro lado, Avengers súper sólido, este cada quien con sus pelis. Y a mí lo que más me sorprende y me gusta es cómo han hecho eh, héroes X, como este eh, Hawkeye. Que, o sea, honestamente, ¿quién es? ¿No? O, o la viuda negra. O sea... No son grandes superhéroes ni nada, pero ya los vemos así por cómo nos lo vende Marvel. Entonces, eso se me hace maravilloso. Ant-Man, bueno, pues ahí está. Spider-Man no necesita, no necesita presentación. Spider-Man es de los grandes nombres no de, de superhéroes. Entonces, ya vendrán estas pelis con este nuevo chavo, el nuevo actor. Eh, supongo que el mercado este, va a seguir abierto eh, y probablemente se lo siga comiendo Marvel. ¿A ti qué te gustaría ver en unos años Pero, de estacionamientos cómics? este... Archie y Periquita. Y la peli de Condorito. El de Condorito. Ah, no, de esos no. mi ah, no, no! ¡Exacto! Estaría... Estaría bueno. ¡Plop! Ah. Ok, ya. Invítanos a ver Civil War para que disfrutemos de tu melodiosa voz con Robert Tum, Este, vayan a ver Civil War, este, a partir del 29 de abril. Hashtag Team Cap, Team Iron Man, este, el que tú quieras decide la el familiar? lado que, exacto. Pumas también, Team Pumas, <risa> este, exacto, Team IG, el, el que tú quieras. La cosa es irla a ver y, obviamente, entrar en, en el debate. O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? Compra la premisa, no la compra. No, entonces, este pero sí, hay que, hay que checarla porque luego ya para fin de año viene la que la sigue de Avengers Entonces, las cosas se van a poner buenas Muchísimas gracias, Ichi, por recibirnos aquí en EXA Y nos vemos luego Este, EXA FM 104.9 de 10 a 1, de, este, de lunes a viernes Ya ¿no? que estamos en esto win, win. No, aquí está Perfecto, escuchen gracias. a Ichi, nos vemos luego ¡Oye, niño! Hola amigos.